All right, Gente de toda, gente de toda, tengo una generación, generación, generación. Bueno, mis hermanos y pastores, estamos felices de estar en Bonai con la hermana Marta. Gloria a Dios muy felices porque bueno ya entró renovación para la renovación de la ya está aquí amén, gloria a Dios, estamos listas y preparadas para la obra aquí en, el, en este lugar La renovación ha sido una gran bendición, ya entró renovación hermano renovación ya entró, ya está aquí, a Dios. estamos ya está aquí. aquí, gloria al Señor en Bonaire para el Señor, para Cristo y bueno es el año del avivamiento 2019 en Bonaire gloria al Señor, amén, gloria a Dios, Señor me lo bendiga a todos